¿Qué tal Rubíqueros? En este tutorial vamos a resolver el cubo de 2x2x2 utilizando el método LBL. El método LBL significa layer by layer, es decir, capa a capa, y consiste en lo siguiente. A partir del cubo sin resolver, que podría ser así, de esta manera, pasaríamos con el primer paso a esta configuración, en la que tenemos una capa resuelta, que sería esta, la de la cara negra, y la otra capa estaría aún sin resolver. Con el siguiente paso, tenemos lo siguiente. Esta capa sigue resuelta y ahora lo que hemos conseguido, en comparación a lo anterior, es tener las cuatro pegatinas del mismo color en una cara, que es la cara opuesta a la resuelta en un principio. Y con el último paso, pasaríamos a tener el cubo resuelto, que sería esta configuración. En esto consiste, a grandes rasgos, el método LBL. Vamos a desarrollarlo ahora.